Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? Miren, en nuestro blog del día de hoy, número 66, vamos a preparar esta deliciosa receta. Pollo en chile verde con unas papitas. Aquí en la imagen les estoy mostrando los ingredientes. Y miren, aquí ya tengo el pollo lavado. Son unos muslos de pollo. Está en crudo. El siguiente ingrediente son papas. Miren, aquí yo tengo cinco papas. Las vamos a limpiar y las vamos a, a cortar. Yo las voy a poner este en tiritas. El siguiente ingrediente es ajo. Le vamos a poner... Como siempre, sazonador completo, los condimentos, le vamos a poner nor suiza, que es caldo de pollo. También el siguiente ingrediente lo vamos a moler en la licuadora junto con todo. Un poco de cilantro, unos tomates verdes y chile al gusto. Yo solamente le voy a poner la mitad de, de, de este chile. Nosotros no comemos mucho picante, pero le vamos a poner nada más a la mitad. Y por último, cebolla como siempre. Bueno, esta receta es muy sabrosa, muy deliciosa. Se llama pollo en chile verde, estilo al estilo mexicano. El proceso es, en la, en la cazuela vamos a poner el pollo con aceite y lo vamos a citronar o freír un ratito entonces después le vamos a agregar lo que vamos a moler en la licuadora en la licuadora vamos a moler todos estos ingredientes lo que es el ajo los condimentos o este, las especies el norte suiza el cilantro el tomate, el chile y la cebolla, todo esto lo vamos a moler y después se lo vamos a agregar al pollo. Todo es en crudo. Ah, y también le vamos a poner unos poquitos de cominos. Este, no los puse aquí en la presentación, pero lleva también cominos. Lo que agarre los tres dedos de cominos. Eso es el sabor que le da muy sabroso al pollo. Todo va en crudo. Todo va en la licuadora. Todo se muele en crudo. Y todo esto con los cominos y al final le vamos a poner las papas entonces vamos a iniciar con nuestra receta bueno miren ahora ya tenemos el aceite caliente vamos a vamos a freír el pollo vamos a citronarlo aquí ya se está, se está dando una una freída al pollo aceite y todo el pollo en crudo entonces vamos a voltearlo para que no se para que no se pegue y así le vamos a dar una una freída solo por un ratito ya cuando esté todo le vamos a incorporar el chile. Y por último le vamos a incorporar las papas y lo vamos a tapar. Vamos a... Estoy aquí, estoy aquí filmando con mi mano izquierda y moviendo con la mano derecha. Y se me complica un poquito, pero aquí vamos, ¿verdad? Vamos a darnos la vuelta poder agarrar la pieza todo esto es en crudo mira el reflejo de la luz vamos a vamos a, a dejar que se fría por un ratito más que se acitrone Entonces, mientras vamos a preparar el chile, vamos a moler el chile mientras se acitrona un poquito. Esto, para que no se pegue, pues es, es a fuego medio. Entonces, vamos, a, a, vamos para la licuadora a moler mientras se fría un poquito. Solo es unos segundos por los dos lados. Bueno pues ahora vamos a moler todos los ingredientes, ya le puse aquí poquita agua, cebolla, le vamos a agregar la cucharada de Nord Suiza, le vamos a poner los cominos, un poquito de comino, lo que agarre sus, sus tres dedos, el comino le va a dar mucho sabor a, al pollo. Le vamos a poner una cucharadita de, de Nor Suiza, que es también lo que, lo que le da mucho sabor. Déjenme agarrar un poquito más. Bueno, entonces vamos a ponerle un poquito más de. Este es North Suiza. Vamos a ponerle cebolla, un poquito más de cebolla. Aquí tengo cebolla. Vamos a ponerle un poco de cilantro, el cilantro también le da mucho sabor, vamos a ponerle el sazonador. Por último vamos a ponerle los tomates y los chiles, aquí los tenemos, vamos a incorporarle los tomates, bueno aquí ya le pusimos todos los tomates, todos los chiles, ya tiene todo aquí en la licuadora, miren los cominos, la cebolla, el ajo, el condimento, entonces ahora vamos a taparlo y vamos a molerlo Bueno, ya terminamos de moler el, el chile, le acabo de apagar, miren quedó muy bueno, muy muy sabroso, aquí ya está todo molido, miren. Ahora vamos a la estufa, vamos a voltear este, la carne y le vamos a agregar el, el chile. Bueno, miren, aquí acabamos de voltear el pollo y pues ya, ya se acitronó de los dos lados ya le dimos una freída de los dos lados entonces ahora vamos a voltear este, este pollito ay, ay, no se deja vamos a incorporarle ya lo que es el chile miren aquí está muy bien ya todas las piezas ya están bien fritas vamos cuando cuando ustedes lo hagan recuerden que todo es en crudo Y le ponen la flama a, a, a término medio para que no se les pegue Entonces es el momento de incorporarle el chile Y le ponemos la tapa para que se cosa. Este, este pollo va a quedar muy delicioso, muy sabroso Y bueno miren ya aquí ya tengo todo lo de la licuadora entonces ahora le estamos anexando todo miren como ya tiene todo este lo que molimos ya tiene nor suiza ya tiene el sazonador ya tiene todo entonces pues nada más lo único es que se cosa vamos a incorporarle todo de hecho le vamos a poner un poquito más de agua para que para que se alcance a coser. Eh, del agua, pues es la cantidad que ustedes gusten. Si lo quieren muy aguadito, espesito. Eso ya es dependiendo de pues de ustedes, verdad? Es al gusto. Le estamos aquí moviendo, lo estamos meniendo. Y así es como, como queda. Miren. Pollo en chile verde con papas al estilo mexicano es una receta casera pero realmente queda muy sabroso y en la licuadora recuerden ponerle cominos el comino le da muy, muy un perdón, los cominos le da un sabor muy sabroso obviamente con, con, con todo lo que lleva y el cilantro vamos, vamos a ponerle un poquito más de agua para que se coza Tenía unas botellitas todavía de, de un poco de agua Para que Se cosa bien, porque ahorita el chile Está espeso, miren Ya se acabó la botellita Entonces Pues ya nada más es Es que se cosa este pollo se va a coser muy rápido porque está en las dos parrillas. Está en una. Vamos a voltearnos por la sombra. Por la este. Por la cazuela que está grande. Y como están dos parrillas, miren, lo tengo en dos parrillas. Entonces se va a coser muy rápido. Bueno. Bueno, pues mientras que se cose, vamos a taparlo para que empiece a hervir. Y mientras se cose el pollo, mientras que se precoce, una media hora antes de apagarle, le vamos a introducir las papas. Ahorita, mientras, vamos a tapar el pollo y voy a limpiar las papas y las voy a picar para que estén listas para... Una media hora antes de que finalice el cocido del pollo, pues ya les agregamos las papas en crudo, igual van, van en crudo. Entonces vamos a, a continuar con nuestra receta mientras voy a limpiar las papas, cortarlas y media hora antes de apagarle al guisado, este, le, vamos a, le vamos a introducir las papas. Bueno, continuamos. Bueno, miren, pues aquí ya tenemos el pollo. Que ya, ya casi casi le falta un poquito para que termine el proceso de cocido eh, media hora antes de que termine de cocerse entonces le vamos a poner miren le vamos a poner ya las papas miren miren, miren el pollito, ay se me, se me zafó bueno ahí vamos a dejar esa. es lo mismo cualquiera miren aquí está, miren cómo se está cociendo muy bien aquí está otra miren la parte de abajo la parte de arriba miren entonces aquí ya tengo las papas ya ya limpias, ya picadas y entonces ese es el momento que le vamos a introducir todas las papas ahora sí vamos a poner poco a poquito me, me retiro un poquito para que no me brinque bueno ahí están y ahí están Entonces ahora nada más vamos a dejarlas por media hora porque la papa se cose muy rápido. Emplatamos y a degustar de este rico, rico platillo, pollo en chile verde con papa. Ya vamos a dejarlas que se El chilito quedó muy, muy sabroso. Entonces vamos a tapar. Vamos a tapar para que termine de cocerse. Y después emplatamos. Entonces ahora vamos a emplatar y después vamos a presentar. que está la cuchara. Y bueno, pues aquí ya está emplatado nuestro platillo. Pollo en chile verde con papas. Bueno, pues ya nada más ahora vamos a, a degustar de este rico platillo, miren. Quedó muy muy sabroso, el pollo muy bien cocido, las papas quedaron perfectamente bien. Y entonces pues con esto finalizamos, espero y se animen algún día a prepararlo. Una comida casera, rica y sencilla de diario. Bueno pues con ustedes buen provecho y nos vemos en el siguiente video. Saludos para todos.